Yo me llamo Miguel Maqueti, tengo 24 años, cumplo 25 el mes que viene. No sé muy bien qué soy. Ahora mismo curro... Es muy difícil una vez que sales de, de comunicación audiovisual. Yo me estoy centrando en el guión mayormente. Estoy currando como guionista ahora en una serie que se empieza a rodar en agosto y he currado como en dos proyectos más. Pero, por ejemplo, ahora mismo no tengo nada de guión hasta el año que viene, entonces empiezo en mayo otra serie en el equipo de dirección, en rodaje. Y luego, pues por otro lado, ya de manera un poco más independiente, pues dirijo mis propios proyectos. Pues yo estudié comunicación audiovisual también y luego me especialicé en un máster de guión. Mi formación creo que la he obtenido más en el máster, que era más especializado y más en los curros que he ido teniendo, en las prácticas y tal, y es ahí donde una, he tenido una formación más práctica, yo creo, en el curro, más que en clase. Pues, por ejemplo, ahora, en, en el rodaje del, de mi último corto, el que hicimos en Cuenca, como que es la primera... o sea, solo he dirigido eh, tres videoclips y dos cortos hasta ahora y como que es la primera vez que he notado un cambio bastante grande en, en cómo me manejo, en cómo me desenvuelvo con el equipo, en, en cómo al final consigo plasmar lo que tenía en mi cabeza. Esta es la vez como que más claro lo tenía, la vez que más organizado iba todo. y Así que diría que es como cuando... el momento en el que he notado el avance más grande. Un buen guionista, yo creo que tiene que tener los mecanismos para poder plasmar por escrito una historia que tiene en la cabeza y siempre que esa historia tenga, tenga un conflicto. Porque muchas veces hay gente que tiene muy buenos buenas de escritura o tiene muy buen lenguaje, pero al final estás leyendo como cosas que son un poco más insulsas. Y a nivel dirección, una persona creo que lee un guión y visualmente ya tiene claro lo que, lo que está leyendo y sabe plasmarlo en, en planos. Y más que plasmarlo, es de hacer una propuesta. Creo que también un buen director es aquel que con los recursos disponibles con pocos recursos, es capaz de sacar un proyecto adelante. A lo mejor no tiene los mayores medios del mundo, pero sabe sacarle partido a, dentro del set, sabe sacarle partido a unos actores, sabe sacarle partido a una cámara que es más malucha, y a un, y, o a lo mejor a dos focos que tiene, y de repente al final estás haciendo una cosa que es como mucho más potente de, lo, de los medios que tienes realmente. Mira, por ejemplo, en, en la serie en la que estoy currando ahora de guionista, que es como la, el primer proyecto ya como más serio que estoy, estoy con Media Pro y eso, la serie se empieza a rodar en agosto, es como la primera vez que me he tenido que enfrentar a una producción ejecutiva que me ha cortado de repente de, de eso está muy bien escrito, pero menos localizaciones, menos figurantes, menos, o sea, como que He tenido que adaptar mi manera de escribir a un presupuesto, un presupuesto muy bajo porque la serie es de bajo presupuesto. Y esto me ha, es como la primera vez que lo he vivido y me ha impactado mucho porque al final no puedes tampoco escribir lo que tú quieres porque no tienes esa libertad creativa, al final todo depende del dinero. Y a nivel dirección, nos pasó en, en el corto de un cuenca que teníamos un plan de rodaje determinado y por el tiempo se nos fue un poco al garete, tuvimos que improvisar y mover los exteriores a los primeros días que no llovía y tal y de hecho en, en un interior se nos cambió totalmente el esquema de luz porque había récord de luz y de repente como que hayamos rodado todo como un poco más soleado tal, y de repente como que el último día sin nublo empezó a llover y eso era un cuadro y tuvimos que cambiar todo el esquema de luz por completo en, en dos minutos. O sea, yo tengo la suerte por ahora como curro que en las cabezas de todos los departamentos de los rodajes son colegas y les he conocido currando o les he conocido estudiando y como que hay muchísima confianza. Yo no me comporto igual cuando estoy en set que cuando estamos fuera de cañas, pero sí que suelo tener como... Des... O sea, normalmente al uso se suele hacer como un desglose con todos los departamentos a la vez. Yo hago desgloses individualmente con cada cabeza de departamento algún día si dirijo una peli pues a lo mejor no hay tanto tiempo, pero en cortometrajes como hay más tiempo, prefiero reunirme individualmente con cada cabeza de departamento, hablar de las necesidades de, de ese departamento en concreto, hablar de lo que yo quiero hacer, que ellos también me den por supuesto su punto de vista, eso también es muy importante cuando estás rodando, muchas veces hay momentos en los que hay algo que tú quieres como director y no es posible y hay que saber escuchar también a, a la pena que ocurra contigo y que te diga cuál es la solución o cuál es otra manera viable de hacerlo. Y una vez que tengo como todo un poco distribuido con los departamentos, hacer pruebas de vestuario, hacer pruebas de maquillaje, que me vayan enseñando el arte, si es posible hacer pruebas de cámara, o sea, ir con todo muy mascadito para que, como evidentemente van a ser problemas una vez que te pongas a rodar, que puedas solucionarlos con el mayor margen posible. Eso sí que se, lo agradezco a la Uni. Eh, en tercero yo tuve mi primera asignatura de guión de cine, tuve un muy buen profesor que fue Alejandro Hernández que es el guionista de, de La Línea Invisible, Caníbal, el Cacho de la Fortuna ahora también y fue un muy muy buen profesor, eh, nos mandó como prácticas muy chulas, yo de repente que siempre me había gustado escribir pero nunca de una manera tan, tan clara, como que me empezó a molar muchísimo y eh, luego a la hora de elegir mi TFG decidí hacer un guión que fue El Querer versión en y después dije pues voy a hacer el máster de, de guión, pero eso sí que fue 100% en la universidad cuando tuve mi primera asignatura de guión. Dirigir sí que es una cosa que he aprendido de manera muy autodidacta, he aprendido de pues en los proyectos en los que he como técnico, ver a, a los directores cómo trabajan, más autodidacta, más empezar con proyectos súper pequeños, de repente pues hacer mi primer corto amateur, luego de repente ya vas subiendo el nivel y te llama pues un artista para hacer un videoclip y tal, y sí que he aprendido de manera mucho más autodidacta. Me gusta muchísimo dirigir. Es algo, es algo como que más que decidir, ya lo, lo he hecho de manera intrínseca. La que hago no tiene nada que ver con, con la anterior y me gusta muchísimo... Este, en, en, en este último corto, en el que por ejemplo, he hecho algo que... porque yo soy muy fan de, de Las Bonterre y El Dogma 95, que para nada hemos he hecho una peli de Dogma, pero sí que estaba empeñado en rodar todo el corto en cámara en mano y hemos rodado todo el corto en, en cámara en mano. Era algo que quería hacer y lo hemos conseguido ni querer. Pero, por ejemplo, la misión me anterior corto pues era una bizarrada en blanco y negro con voz en off y muy freaky que parecía como un corto de Tim timbarto mezclado con... O sea, creo que también... No, o sea, me gusta mucho ver el estilo de muchos directores pero creo que hay que aprender a experimentar con todo para que luego puedas encontrar tu sello propio. Sigo experimentando, sigo viendo qué se me da bien y algún día cuando ya he crecido, pues sí que a lo mejor tengo algo más personal, pero creo que por ahora no me encuentro ahí. Bueno, esto a lo mejor es un poco friki, pero yo siempre voy con mi con un con libreta o con las notas del móvil encima y cualquier cosa que veo rápidamente la, la apunto y con todo lo que escribo Siempre de alguna manera al final estoy escribiendo de, de mí, de mi círculo, de mis seres queridos, de mis conflictos. O sea, aunque esté escribiendo el, la serie que estoy haciendo ahora, que es de una academia de surf en Euskadi, que es para Media Pro, que es mucho más convencional, intento meter cosas que hablen de mí. En, en el querer, por ejemplo, sí que es una historia familiar. Cuando estuve la de la ira, pues también intentaba escribir también sobre mí, sobre mis colegas. De algo, o sea, aunque te hiciera una peli de terror de alienígenas, te estaría hablando de mí. Creo que no hay que parar nunca. O sea, si de verdad... O sea, como que me comparo con, por ejemplo, gente de mi promoción de la uni y tal, que todos teníamos a lo mejor los mismos objetivos y tal, y no es una cuestión de, ni de suerte ni, ni de talento. O sea, creo que todos tenemos el mismo talento, todos lo podemos desarrollar, todos lo podemos explotar. La cosa es que te ofrezcan algo y digas que sí. Te conozcas a alguien y te vayas con esa persona. Que, o sea, que no pares de, de esforzarte para llegar a donde quieres estar. Va a haber gente que tenga más suerte y entre unas prácticas, conozca a alguien y hay otros que mm -hmm. le cuesta más entrar a no con el mundo de rodajes. Pero es una vez que entres, no pares de llamar, no pares de escribir, no pares de... ¿has conocido a este? Le escribes cada mes hasta que te contrate. Y es ir como conociendo a Peña Guay, que ocurre muchísimo, de la que puedas aprender y de la que ellos luego puedan tirar de ti para sus proyectos y que luego a lo mejor confíen en ti también para producirte un corto, producirte pues, pues lo que sea.